Saludos familia, espero que se encuentren muy bien, les saluda Ulises Rodríguez, agradecido de su compañía para presentar los sorteos nocturnos de hoy jueves 19 de enero de 2023 de Lotería Electrónica. Los sorteos serán certificados por la auditora Glendalia Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Y hoy estamos de celebración. Hubo dos nuevos ganadores de premios secundarios con Powerball en el sorteo de ayer miércoles 18 de enero. Se llevaron 50 mil dólares con una jugada manual vendida en Shell, Campo Rico, en San Juan. Y la otra jugada fue automática con Double Play vendida en To Go Store, en San Juan. Y se llevó la cantidad de 150 mil dólares, señoras y señores. Muchísimas felicidades a estos ganadores. Disfruten mucho su premio. Por eso, no esperes más y sal a jugar Powerball, que podría ser el próximo ganador. Para este sábado te espera con 473 millones de dólares. Y también prueba tu suerte con Loto Cash, que sigue aumentando, porque para mañana viernes cuenta con un acumulado de 590 mil dólares, que te puedes llevar en un solo pago, al igual que la doble revancha que está en 135 mil dólares. Atrévete a tener el mejor comienzo de año con Lotería Electrónica.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 Veamos cuál es el número de esta noche de Huago, ya nos llegó y es el 2. Repito, el 2. Ahora pasamos a pega 2, mucha suerte. Veamos cuál es el primer número de pega 2 de la noche de hoy y es el 5. Segundo número. Es el 5, repite el 5. El número ganador de pega 2 de esta noche es el 5-5, el 55. Y, y ahora pasamos a pega 3. Si jugaste pega 3, boleto en mano. Y pendiente que aquí viene el primer número. Y es el 6. Segundo número es el 2. Y tercer número... es el 6 el número ganador de pega 3 de esta noche es el 626 seis, seis. el 626 y concluimos con el pega 4 boleto hermano si jugaste pega 4 y mucha suerte primer número es el 2 segundo número es el 0 Tercer número es el 9 y cuarto número es el 8. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 2098, el 2098. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Recuerda visitar nuestra página oficial loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por San Juan, Mayagüez y San Juan. Mayagüez. La infancia, la niñez, el asomar a la vida, es algo que queda por siempre grabado en nuestro corazón. Es la hora del juego inocente y de la franca algarabía... ...que inconscientemente va forjando nuestro carácter para el mañana. Diariamente abre sus puertas a la niñez de Buenos Aires, esta ciudad en miniatura, única en el mundo por su concepción y su finalidad... ...dando albergue a más de mil niños internos y externos. ¿Qué es lo que creo que el, el, el, el peronismo trae de novedoso en, en materia educativa? En primer lugar, es en plantear la cuestión de la infancia y de la mujer, ¿no? no desde una perspectiva, sobre todo de la infancia, que era propia de las décadas anteriores, más bien como el problema, o sea, de la infancia desviada, sino empezar la infancia eh, en el marco de una ampliación de derechos. ¿no? Y esto se va a manifestar no solamente en la eh, en la expansión de la educación que se va a dar en la educación técnica sino en lo que podríamos llamar eh, las agencias eh, para educativas o recreativas que va a incorporar el peronismo. Eso no había. ¿no? En el sentido, digamos, el lugar que va a tener lo, lo lúdico, el deporte, la presencia que va a tener en el discurso esta cuestión de la infancia, esto es totalmente nuevo. Una atmósfera de encanto rodea esta primorosa obra que marca un nuevo rumbo en la atención y educación de la niñez argentina que encuentra aquí la más amplia expansión para sus juegos inocentes. Desde la fundación entonces se dedica a, a, a tener un contacto directísimo con los sectores populares desde la ancianidad de los ancianos, los pobres, los niños, este, los, los discapacitados, los inválidos. Y, y desarrolla una tarea extraordinaria, ¿no? De escuchar, de asistir, qué sé yo. Cientos de mujeres tienen su primera máquina de coser. Cientos de niños tienen su, su primera vacación en el mar. Tenía una marca de clase, digamos.